E igual, la gente hace unos capirnos, esto no, es un no, no, traigo un video de Fortnite Battle Royale Y estamos aquí eh, Como podéis ver La nueva... La nueva versión o actualización, como la queráis llamar eh, Vamos a, a caer en... Pol, un polvoriento, parece un nuevo sitio O No, vamos a caer en Moiser han, han modificado... Han modificado mi Moiser Espero que no hayan tocado mi árbol como hayan, como hayan tocado mi árbol, vamos. Y ha caído un meteorito en el centro de la.. De la cárcel. ¿Qué cojones, tío? Vale. Vamos a venirnos aquí. Eh, no sé. He, le, he puesto todo en aleatorio. ¿Vale? Porque han puesto la posibilidad de que puedas poner las cosas en aleatorio. Eso es una máquina emprendedora, no, no. Vale ¿Qué es esto, tío? Vamos a coger una PAM de primera O otra PAM Mejor aún Vale ¡Eh! Se están disparando por aquí Vale No comprendo qué es esto. ¡Hostia! Me cago en la puta, tío. Eh, no comprendo qué es este sitio. No. No entiendo para qué. A ver. Dame un. Bueno, me sirve. Me lo podría guardar. ¡Hostia! Oh, gracias Vale Esto aquí Y esto aquí Bien eh, Han puesto aquí una zona Que no es ni meteorito ni nada, es Una zona que les ha dado por poner Y la han metido A mí la verdad es que No me disgusta Del todo Porque han metido más loot en, en Moisty y la verdad es que aquí no caía nadie. Caía yo y poco más. Y ya últimamente casi que tampoco caía mucho. Pero bueno, aquí. Aquí está. Modificado. Eh, Lo que sería Moisty. No entiendo el porqué. Ostras. ¿Qué pueden poner grafiti? Yo no puedo. Esto de. ¿Eh? Todos los objetos. Ah, es que tengo aquí todos mis gestos. Vale. Y si yo quiero mis gestos. Estos de taquilla. Vale. Ahí estoy viendo gente. Y arriba. Oye, pues muy guay, ¿eh? Está muy chulo esto. Yo cuando te doy los gestos de taquilla me da los primeros, ¿no? Los principales, vale. Han puesto también aquí una. ¿En serio? ¡Hostia! Vale Me he puesto aquí una barca Típica barca De... No, de este mapa Es más que es malo, ¿y? Porque si no <risas> Compañero se te veía mucho la mocha. Vale. ¿Qué tienes para mí? Esto. Y... Eh... Me voy a quitar el de Rafa. Me deja esto. Por ahora. Vale. Eh... Oye, quiero revisar esto un poquito. Mejor Que no me ha dado tiempo Ah, bueno, no se han cargado la casetilla esta Menos mal, vamos bueno, esa casetilla, esta casetilla es importante Esta casetilla es importante Y ahora voy a ver mi árbol Ahí se si han tocado mi árbol A ver Coño A ver Esta casetilla... No parece que le hayan tocado. Vale, el resto de Moisy sigue siendo lo mismo. ¡Oh! Un escudo grande. Vale. Eh, ¿Verdad me lo voy a llevar? Mejor que echármelo ya. Vale, estoy muy lejos de la zona, estoy lejísimos Probablemente acabe muriendo aquí, pero vamos. Que lo que quiero... Más que nada ver Este este sitio primero Vale, espero que solo haya tenido mala suerte eh Y que no me haya No me haya salido Los cofres Porque como me hayan quitado los cofres de este árbol mmm, Me voy a cabrear Bastante Vale, pues me debería de ir pero antes que nada me voy a acercar a ver qué ha pasado en la cárcel. Que haya un agujero. Me voy a acercar a la cárcel. Tengo ya la zona atrás, así que dentro de nada voy a empezar a perder vida. Pero bueno, an... esto es más que nada testeo. Yo estoy viendo a ver qué ha pasado aquí. Y qué se han cargado. Qué? Se han tenido que cargar. Madre mía. Madre mía Bueno, esto ya he visto yo lo que son Las cosas estas Son como Algo que te dan superpoder, ¿no? Están chulísimos, verdad A ver, ¿puedo sobrevivir? Si me llevo esto Y dejo esto en verdad podría sobrevivir Casi corro más Pero me da a mí que Que ni de broma Madre Es que parece un super saiyan voy aquí volando Vale, ya se me gasta, ¿no? Se me gastó Vale Bueno mm. No está mal Hay más zonas, he visto por aquí Como esto También esto Esto no, este es el hotel Aquí hay otro agujero hay muchos agujeros por toda la zona y la verdad es que Me gusta como... Como es, como queda Está muy, muy chulo Está bastante chulo eh, no sé si me va a dar tiempo a llegar a la zona He dejado el franco tirador por... Por dejar algo, pero vamos No sé yo si... Si era muy buena idea <coughs> Hombre, mejor que dejar... Vida. Prefiero llevar un fusil. Y esto. Y ahora la zona va a estar en el otro lado. Uff. Casi. Bueno, estamos cerca, estamos cerca. No pasa nada, estamos cerca. Cre decía de... bueno, que ya daba igual, me moría en esta partida, pero bueno, si llego y me han dado vendas y encima me han dado la propulsión esa... Pues si puedo sobrevivir, mejor, ¿no? Me he echado una venda Yo creo que me debería de dar Creo que me va a dar justo Me va a dar justito Bueno, me ha he echado otra Ah, sí, me da Y encima me da para ponerme a 75 justo Y me gasto todas las vendas Uy eh... <risa> vale, una cosa que. Bueno, estoy con el mo modo constructor pro este. Y mientras me voy aprendiendo como fufa y tal, pues ahí es normal que me equivoque de vez en cuando. <risa> vale, a ver, quiero investigar un poco más. En túneles no han puesto nada. Eh. Aquí hay otro cráter Y... Ya está, tío Uno, dos Tres Cuatro Cinco cráteres ahí, ¿no? No sé si hay más, no me... Tampoco quiero estar fijándome todo el rato porque me van a meter un tiracocito en cualquier momento, pero... Por ahora eso es lo que yo he visto ¿Eso es una pam? O es un... Sí, es una pam Bueno Da igual balas no me gusta ir eh, con un hueco tío nunca nunca me ha gustado ni me va a gustar voy a ir por ahí para no tener que pasar por pisos picados que la verdad es que no es el sitio que más me gusta a mí de todo de todo el juego ahora tenemos tiempo tenemos suficiente tiempo para, para venirnos por aquí Bueno, pues primera partidita, me he puesto esto de aleatorio porque la verdad es que había veces que decía ¿Qué skin me pongo? Es que tengo un montazo de skin, tengo un montazo de todo y no sé cuál ponerme Y al final he dicho, venga, me lo voy a poner aleatorio Y así me ha salido el personaje, me ha salido el tóxico este que creo que me lo he puesto dos veces en mi vida la parte de trae, la es la del wukong, el pico este, que está muy bien también. Y eh, la delta me han puesto el de El de nivel 100 del pase anterior. La delta que se consigue con misiones. no, no, no está mal. A ver, esto es aleatorio, no te va a poner aquí la mejor combinación posible. Estaría gracioso. Mira, ahí gente que se tiene que empezar a disparar ya. Me ha dado a mí, eh. Dispara, dispara. Me voy a intentar meter un francazo. Pero no te lo voy a permitir. mando mucho tío es que la gente que me asoma tanto me da hasta coraje Porque es que es un tiro gratis tío que, que le podría dar ahora he hecho en falta mi bazooka mi bazooka mi franco vale he hecho un poco de daño Tío. estoy sin balas casi tengo que rusarle No, Me cago en la puta Me ha hecho bien, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien este hombre Intenta caer en un sitio diferente Vamos a tirarnos ya Vamos a caer aquí En el sitio ese, que ese sitio no lo he visto yo en mi vida, ¿eh? No, ese sitio es nuevo, ese sitio es nuevo Ese sitio es nuevo, totalmente nuevo Aquí hay varios cráteres No voy a caer en el cráter, voy a caer en el sitio ese de ahí y luego si sí eso venimos aquí al cráter ¿Hay luz en los cráteres? En el otro no había, ¿no? en el Por lo menos el que yo he visto en la cárcel no he visto nada de luz Vamos a caer aquí ¿Esto, esto qué es? ¿Una mansión? Esto parece una mansión, ¿no? No, no me creo que no llegue Ahí oh, arriba O esto Vale. Gracias. En arriba. Si se queda alguien más, pero quiero investigar este sitio. Vale, esto es una mansión. Esto es una mansión, por lo que estoy viendo yo. Mansión bastante grande. Vendas. Necesitaríamos algún escudo. ¿Sé ¿Qué es? Revolver. Vale, un fusil verde por tener algo ¡Oh! Escopeta Vale eh, <coughs> No me ha dado tiempo a mirar esta parte, a ver ¿Qué más hay aquí? ¿Una trampa? Ahí hay una bajada aquí. Vamos a investigarlo entero, ¿eh? Esto lo quiero ver yo bastante... Aquí abajo estoy escuchando un cofre por aquí hay un cofre. Aquí, aquí tiene que haber algo. porque hay un cofre? ¡Ah! Un poquito, tío, también... Tonto, la verdad. Vale, aquí hay un cofre. Más escondido que nada. Y me da un escudo que era justo lo que yo estaba buscando. La verdad... Lleva esto Fusil de rafa y un fusil azul Normal Vale Y vamos a meternos por aquí abajo Que he visto esto Vale ¿Esto qué es? Una ducha Una zona subterránea ¿Qué coño? Esto parece Parece como un laboratorio, ¿no? Un laboratorio subterráneo Yeah. vaya mansión chula que se ha marcado aquí, eh. No, está bastante chula, eh. ¿Aquí no tiene cofre ni nada. Aquí abajo tiene que cabe algo. ¿Dónde no me quiero caer? Pues no, aquí no va a haber nada. ¿Y esto dónde lleva? Ah, a la otra zona de la escalera. Vale. Ah, mira, aquí hay un hueco. Vale. ¿Qué es? Una zona para esconderte o cómo va la cosa, vale? Pues esto sería el sitio este. Pero no está mal, ¿eh? No me disgusta. Y por aquí no creo que haya mucho más, ¿no? Estoy viendo un arma, fusil azul, balas. Eh, bastante guay Bastante guay este sitio La verdad Me gusta Me gusta este sitio Bueno, vamos a acercarnos al otro cráter Que hay aquí al lado Vamos a intentar Salir Eh Volando con, la, con las cosas esas nuevas Vamos a salir volando con las cosas esas nuevas no sé si puede haber loot en los agujeros eso. En el de antes Yo por lo menos no lo había visto Ostras, ese cofre no la coge nadie Voy a cogerlo No, no, no, no Ahora, ahora lo cogemos Vamos a, a ir primero al cráter No haya habido gente Gente que ha caído aquí Vale, yo quiero ir al cráter Es lo que me interesa Ve, a ir primero al cráter Y luego vamos a intentar hallar el polvorín polvoriento Vale. Cráter No, este cráter no tiene las cosas de para consumirla? Eh, me imagino que sí tendría, pero se las habrán llevado todas Esto que es metal Las piedras estas te dan metal un cofre abierto Oye, pues la verdad que esto está bien, ¿eh? Porque hacía falta algo que te diera metal No había muchos mucho objetos Muchos sitios que te dieran metal Muchas cosas que romper Electrodomésticos, eh, coche Un poco más Es una forma rápida de conseguir más metal Y encima viene bien para las máquinas expendedoras Que por cierto... Si no me equivoco, en esta casa había una máquina aprendedora. En esta casa con. Eh, con gasolinera. No hay, ¿no? Porque la máquina aprendedora o sea, está aquí. Por lo que veo, no hay. Vale, estoy yendo detrás de alguien. Aquí ha pasado gente. 2 pues a uno Y varias veces, además. Vale. Qué más nuevo hay? Hemos visto esto, hemos visto esto. Bueno, yo creo que hay mucho más nuevo, no hay. Carretes comprometidos. Vale, eso sí es nuevo. Ahí no he estado yo tampoco. Ojalá termine allí la zona. Uy, y eso. Me disparan por el otro lado, en mi momento. Eh, me disparan por la espalda. A ver, lo veo. Vale. Huyo. Esto no tiene nada para mí, si una Scar. Coge la Scar. Coge esto. Y esto La puta es car tío Vale Vámonos Me acabo de Toma. Me la No, tío, me iba a cubrir Me cago en la puta, tío Qué mala suerte Ya, por último, oh, mira, me ha tocado Mis muñecas y jengibre mira, todo el mundo con la Con el superhéroe este Esto, Esto está De verdad, ¿eh? aquí que me salgan todos Está muy bien Vale, vamos a... vamos a caer Aquí, justo, justo Voy a saltar Va a caer mucha gente conmigo, pero vamos me da igual, yo tengo que comprobar todos los sitios estos ya luego, a ver si podemos ir al polvorín, polvoriento este Al polvorín, polvoriento nuevo A ver, ¿qué cráter me queda? Me queda... No hay muchos más cráteres, ¿eh? En verdad Este sitio... ¿Este sitio era algo antes? No, no, aquí no había nada esto no... Esto es nuevo. Ah, de aquí es de donde sale... Lo de... Lo del principio. ¿Lo he hecho ¡No! ¡Uf! ¡Que me mata! Cosa más chula, de verdad, lo del salto. No. no, no, hombre, no, vale, ya después de haber estado en carretes comprometidos. En la casita esta, que si aquí, que si el nuevo charcachorreante, que si la cárcel, y ostras, aquí hay otro. Uf, es que hay muchos cráteres, tío. Latifundio, se han cargado algo el latifundio. Bueno, vamos a caer el latifundio también. Y ya para lo último, nos vamos a polvorín. Como que yo, el hecho de que estéis muriendo tanto. Me da un poco igual, así el vídeo además no se hace tan largo Si lo que quiero es más que nada ver los, las, nuevas, las nuevas zonas eh, por cierto aquí Tengo la mujer disco La mujer disco La mochila gratis Caída de llama eh, Para caída básico Y eh, el pico este que te regalaban Tío creía que esto Madre mía, ¿cómo puedo ser tan tonto? Creía que eso era... Eh, que esto era una nueva zona. Lo de la lo de las piedras. Tío, me encanta el salto, ¿eh? Lo juro, me encanta. Vale, aquí no hay nada. Aquí, entonces... Lo único que estamos haciendo es... Oh, ¿Puedo subirme aquí? ¿Con el salto? ¡Oh! Increíble, no tengo que construir para subirme ahí Ahí ya se me acaba Bueno Pues esto sería lo que hay aquí Otros cráter, nada más Yo creía que había algo más Me ha matado, no pasa nada Creía que había algo más Pero, qué va solo Solo había un cráter Y lo que yo creía que era algo destruido Eran las piedras Ahora toca ir al ah, polvorín polvoriento que sería como es el sitio más, más modificado ¿no? Eh, eso esto me pasa que ahora puedes destruir todo o qué puedes destruir todo tío han dicho que puedas destruir todo Qué bueno que esto es nuevo ¿Qué, qué os iba a decir el que vamos a caer ahora ahora sí ya al fin, en, en polvorín, polvorín Entonces sería como de esta actualización el, Del mapa, como el piso picado Del de anterior, ¿no? Diría yo, oye, por cierto, aquí ha caído también un meteorito A ver si me doy cuenta Que han caído meteoritos en todos lados, tío yo, no, Es que no me, no me he puesto a, a mirar las ciudades Pero me imagino que... No, por, por lo que he visto solo en pisos picados Bueno, vamos a caer en el polvorín polvoriento Que es como la zona más importante De donde ha caído el meteorito, ¿no? El meteorito ese que había ahí en el cielo Que ya no hay nada, ¿no? no Ya no hay nada eh, Ha caído en polvorín polvoriento Como hemos podido comprobar Y... Y bueno Y luego han montado ahí encima Una construcción, ¿no? Por lo que estoy viendo Una construcción bastante extraña pues eso, vamos. Vamos a caer aquí. Y a ver. A ver qué encontramos. A ver cómo es este sitio. No sé si habrá mucho loot. Eh, parece un sitio que tiene que haber loot. Algo de loot tiene que haber. Vamos a caer en este cofre. Hay un montón de cosas de estas de saltar. Vale. Su fusil. Una ¿No, pam. Un escudo. Tío, te das hechos, tío. No te puedo quitar 17 dándote hechos. Aquí hay como algo, ¿no? Un cofre aquí. Vale. A ver. Está muy guay esto. De que. Ya no hay una nueva actualización, pero. Eh, hay que curarse, hay que. Hay que chetarse y tal para.. Para poder ver mejor las cosas, ¿no? De la actualización. ¡Tío! Hijo de puta. Volando. ¿Qué hace? ¿Qué cojones. Me cago en todo. Vuelvo a saltar. ¡Uy! Ya, tío. habéis muerto todos? Madre mía. Ver, Me han liado aquí. Venido todos a por mí, ¿eh? Esto era mala leche. No. Aquí esto. Vale eh, Vamos a movernos, ¿no? Aquí todo el mundo se ha puesto a usar las cosas estas Yo también quiero usarlas Dame uno Vale Vamos a lootear Mira, allí hay uno Esta ahí te meto un esnipazo Toma, quick hope! uy ¡No! ¡No! No acabo de hacer eso No acabo de hacer eso Mentira, Es mentira lo que acaba de ocurrir Acabáis de ver Que le he metido un nosco Cuidado Cuidado No me lo puedo creer Que le haya metido un nosco Al de antes, tío No me lo estoy creyendo Café que me ha caído del cielo Dios, no me lo puedo creer No <risa> me lo estoy creyendo Bueno, vale Me voy a aquí Me ha enchufado esto Madre mía Madre mía Bueno, este sitio, la verdad es que es muy divertido ¿eh? Este sitio Y por lo que tengo Que es lo que habrá cogido todo el mundo no está nada mal. Ay, aquí está el meteorito este. Que no se puede picar. El meteorito este no se puede picar, digo, a lo mejor no lo puedo picar. Pero que va. A ver, el sitio este es muy grande, eh. Vale, aquí hay un cofre abajo. Hostia. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Tiene que acabar. ¡No! ¡No, tío, te he dado! Pero, pero, pero, pero, hombre, pero, hombre, pero, hombre. Bueno. Yo ya lo he visto todo en este juego. Ya lo he visto todo. Le he quitado nueve, creo. y he quitado nueve de cerca. Pero bueno, no pasa nada. Me ha gustado. Me ha gustado el sitio. Ese sitio voy a caer más veces, la verdad. Me ha parecido muy... Muy divertido, madre mía, el noco, tío, no me lo estoy creyendo. <risa> Le he dado primero un noco, bueno, da igual. Eh, que sí, que yo espero que os haya gustado eh, la partida. Estaba viendo, hemos estado viendo más que nada por ahí, por encima, el nuevo mapa. Bastante chulo las cosas que han metido. Bastante. Bastantes sitios interesantes. Y lo de los saltitos, ya vamos, es para arrebatar, vamos, eh. Es increíble, está chulísimo Lo De los saltitos está chulísimo Así que nada, si queréis más Vídeos de De Fortnite, ya sabéis, darle like al vídeo Y yo os lo traeré, estaré aquí Esto sí que lo voy a dejar en aleatorio Porque este en verdad me da Me da exactamente igual, pero bueno Mi skin es mi skin y esto no lo puedo cambiar Luego están viendo aquí las cosas del pase Que soy nivel 8, vale Está mirando las cosas del pase Y me gusta este, esta caída para mi negro, es la mejor Que sí que hay muchas cosas Hay palomitas este Esto, esto, vamos, le pega a mi negro Buah, qué bien le pega, vamos es que, le, es que está hecho para él, vamos Mira, mira, mira, mira, mira, puah, puah, Bueno Y ya la delta este, bueno Es que a la delta de así, tan Tan exagerados, a mí no me gusta Porque luego estás jugando y tienes que ir de sigilo A por alguien, esta caída de rayos también está chulísima y ya luego, así que he visto... Está muy gracioso también. Así que he visto más chulo también. Es que la skin la esta, por ejemplo, la de la superheroína esa... A mí no me gusta. Esta caída... Oh, Dios. Esta caída es la polla, vamos. Es la polla. Este, esta skin sí me gusta. Bueno, y los grafitis, que aún no tengo ni un, ninguno. Improvisación de ritmos, sí, muy bien. Y el omega este. Que... Intenta hacer las skins últimas todo épicas Pero a mí la verdad es que... No me parece tampoco nada exagerado Es como... Es como el caballero oscuro Es como... El caballero oscuro A ver si lo podemos, si lo podemos comparar de alguna forma Creo que sí lo podemos comparar, ¿eh? A ver Es este personaje es igual es lo mismo es completamente lo mismo, lo que pasa es que este tiene una armadura está mucho más guapo luego este parece como, no sé yo un enfrentamiento entre estos dos yo diría que es la misma skin pero bueno, esto sería todo y yo de verdad espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de Fortnite, ya sabéis darle like y yo os lo traeré, así que nada lo no he dicho, que veáis este capítulo, espero que os haya gustado y adiós